Va divertirme, para divertirme, sí, para divertirme. Para divertirme. A Acaba de ay, caer ay, un puto tanque al lado mío, weón Y me estoy escondiendo de él, básicamente ay, qué no, a ver, bueno, no, un puto tanque no, frente, ay, mío! No y entró explotando, weón, o no sea, no tiene ningún tipo de sentido esta weá Mira, Tommy, mira, mira, mira, te voy a enseñar algo Que está muy choro, mira, mira Mira, mira, mira, What the fuck? <risa> Dame esta wea? No, esta no, pues culo. ¿Desde dónde viene? Desde dónde viene, desde dónde viene? Ay, la escopeta. ¡Sal de acá, pedazo de gilwal que me viene agachado a este conche su madre! <risa> <risa> ¡Tómala! ¿Aún se puede, aún se puede deslizar? Tiene un camión, tiene un mira, camión al lado. ¡Cuidado! ¡Ah, listo! listo ¿Qué, qué buena partida weon me encanta como la jugué ¿eh? ¿Sí? Uf. Yo? esto lo hago pa divertirme. Pa pa divertirme. Espérame, toque, espérame espérame espérame espérame antes de cualquier oiga, cosa ecos, vamos ecos, a, miren, más tiene esta a... a... Oh. amigo esta cosa sirve para repararlo what the fuck a ver, ¿puedo Espérate. no weon quería curar el auto botó pues. mi culiao me lo revisaste. más encima encima weon Dale, Tommy, dale, bro, corre. Te vieron un tanque encima, weón. Simulacro en Rusia. Culiado, qué bueno que no estaban en stream en ese momento. What y madre, ¿Qué estabais pensando cuando dijiste eso, weón. ¿Qué estabais pensando, weón. No, son wey weón, pero en vez de tener un policía, tener un tanque detrás.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 ¿Esta tiene mala vale infinita o no, culia? A ver... hermana! tiene mala vale infinita? ¡Ah, se calienta! Después de jugar como por 4 o 5 horas seguidas al Fortnite Me di cuenta que la única fórmula de ganar así como realmente fácil Es con los tanques Y me pareció tan estúpido porque yo estaba súper tranquilo jugando a la partida Y dos momentos PUM de un momento a otro, weón, no me di cuenta que ya habíamos ganado la partida muerto, muerto, muerto. 52 también, ¿Sí? muerto ¡Muerto! 52 al de allá, Bueno, avanza, avanza, avanza, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá Para allá, para que el crew no me la robe, puta la wea, ya está muerto Ah no, acá está, acá está, acá está, acá está ¡Muere, puta! Ya, otro muerto no... oh, ¿Ya? Bueno. Me tenéis que, me que estar, puta, jugando. ¡Ganamos con esta porquería! ¡Weón! Con... No, no. Está totalmente ¿Sí? valenciado, gente sí, Es para la... este que la gente se Lo disfrute No sufra vez. con este juego